Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? Después de mucho tiempo, un poco de tiempo, ¿no? Hemos estado ausentes por los viajes, por las actividades propias de nuestros negocios y nuestros intereses, pues, ocupados. Eh, pues ahora estamos aquí, volviendo nuevamente con nuestros mensajes bíblicos, que siempre, de algún modo van a ser de ayuda para alguna persona que por allí le interese escuchar un poco algunas reflexiones libres que tomamos de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar hoy día hablando acerca de un tema que sin duda a muchos de ustedes tal vez no les interese, pero a otros sí. ¿Quién sabe? Porque tiene que ver con el diario vivir, las actividades propias de la vida. ¿Cómo valoras tú? las cosas que tienes, las cosas que haces, las cosas que buscas, a las que le dedicas tanto tiempo. Eh, siempre hemos dicho que cuando nosotros eh, buscamos hacer algo, siempre tenemos un porqué o un para qué. Y a veces ese porqué y ese para qué no lo tenemos muy claro. Y el no tenerlo claro, tal vez, nos hace sentir como que hacemos las cosas por hacer. Para los que nos siguen en Facebook, estamos en vivo en Facebook, pueden vernos, si es que ustedes desean también, eh, pueden vernos en el Facebook en vivo en este mismo instante. Pueden pasarle a sus amigos los que están en Facebook para que nos puedan ver en el programa que estamos presentando el día de hoy. Eh, eh, aún así, eh, queremos mandar nuestros saludos a todos nuestros amigos que nos visitan y nos ven cada semana en el programa. Que hasta el día de hoy teníamos dos semanas sin hacerlo de, de manera continua, pero ahora ya lo estamos haciendo de manera permanente, así que ustedes lo pueden ver en nuestros programas en vivo permanentemente. ¿Ok? Ahí estamos en vivo, en el Facebook, ustedes lo pueden seguir. Decíamos que generalmente cuando nosotros hacemos algo, queremos hacer algo, siempre hay detrás alguna causa, una razón, un porqué. Y ese porqué es el que nos mueve a hacer cosas, como por ejemplo. Visitar a un amigo porque queremos verlo, está desesperado. Darle una mano de ayuda a un necesitado porque sabemos que realmente necesita. Eh, ir de paseo porque necesitamos relajarnos, contactarnos con otro, otro mundo, otro momento, otro espacio, otras circunstancias. Hacemos siempre algo porque queremos satisfacer esa, esa necesidad del de porqué o el para qué hacemos las cosas. Sin embargo, en las consideraciones de la Biblia, encontramos que muchas de las cosas que nosotros hacemos no son perecederas, es decir, no tienen permanencia en la vida. Aunque de algún modo influencian en alguna parte de nuestra existencia, esas cosas que nosotros solemos hacer comúnmente son justamente la consecuencia de algunas cosas que acostumbramos como hábito a tenerlo en nuestra vida de manera permanente, gracias a que hemos hecho un trabajo continuo, tendiente a hacer aquello que nosotros normalmente lo hacemos ahora. Por ejemplo, salió una conversación en la hora del almuerzo que yo tengo problemas para conciliar el sueño muchas veces, como anoche, como varios otros días, Generalmente soy un hombre que acostumbra a planear cosas en mi mente, a dibujar las imágenes de lo que más o menos yo quiero llegar a ser o a hacer de aquí a unos meses. Las comienzo a, a, a poner en mi mente y de acuerdo a eso comienzo a desarrollarla eh, en proyecto. Luego lo escribo, luego lo dibujo, luego lo converso, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en todo ese tipo de cosas... A veces no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, O me pongo a averiguar cosas. Anoche me levanté y en vez de desaprovechar la, las horas de, de estar despierto en la cama, vine aquí a la computadora y por unos 15 minutos logré sentir las ganas de dormir y pude ir a dormir como a las 4 de la mañana. No soy un ejemplo en ese sentido para ustedes. Generalmente no soy un ejemplo para decirle que usted puede dormir, que debe dormir, y que yo soy un ejemplo de eso para nada y no pretendo tampoco. Pero, las cosas que, que comienzan a aparecer en nuestra mente y que nosotros queremos hacer, ¿cuánto valor tienen para nosotros, o cuán relevantes son para nuestra vida? Eh, en algún momento también, dentro de la filosofía del comportamiento y de las cosas que nosotros acostumbramos a hacer como seres humanos, hemos desarrollado este concepto de, la, de que todas las cosas son relativas, que nada es absoluto, que nada es permanente. Y eso lo sabemos porque lo único permanente en la vida del ser humano es el cambio. Siempre está cambiando, todo está cambiando, siempre estamos cambiando. Nada de lo que hacemos en el segundo o milésima de segundo antes o después o durante es igual al otro. Somos seres particulares, fuimos hechos de una manera totalmente eh, imprevista en el sentido de lo que vamos a hacer Ahora, mañana, más luego, o lo que hemos hecho antes. Pero todo aquello debe tener, debe pasar de alguna manera, por un nivel de razonamiento que nos explique un poco si realmente es o no es relevante para nuestras vidas. Estaba leyendo los libros de la Biblia y encontré en Eclesiastés en el capítulo 1, la experiencia escrita por un hombre que es sabio, considerado en la Escritura, por lo que dice, pero no solo eso, sino que también, a pesar de las cosas buenas que había hecho o que le habían pasado, también él concluye que hay cosas que en la vida hacemos que no tienen realmente ninguna razón de ser, en el sentido de la perennidad, en el sentido de que hemos construido algo para, para siempre. Y comienza diciendo así, palabras del predicador en el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El concepto de vano quiere decir que no es perenne. La vanidad en sí, tomado desde el concepto de que no es valioso, cual no es necesariamente eso es el verdadero significado, sino que vano significa que de algún modo, no tiene perenidad, pero que tiene una razón de ser si la tiene, aunque sea vano, pero que no tiene perenidad. Esto se ha llevado al significado de que no sirve. Yo creo que aún aquello que creemos que no sirve, siempre tuvo algo que nos enseñó, que nos ayudó, que nos orientó, que nos determinó de algún modo, y de algún modo lo que parece que no sirve, siempre sirvió, aunque sea como una experiencia negativa, pero sirvió. De todos modos, el sabio comienza a elocubrar un poco acerca de aquellas cosas que son pasajeras y otras que son con consecuencias más perennes. Y él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene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 No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria, en los que serán después. Es decir, el sabio está mencionando de que muchas de las cosas suceden de manera ciclar, es decir, de manera continua van a suceder, van a darse, y aparentemente no tienen un significado propio o no tienen una razón de ser. Lo que sí concluye él es de que las cosas que suceden a nuestro alrededor son cosas que van a suceder de todas maneras. El sol va a salir, la sombra va a salir, va, va a desaparecer, eh, el río va a volver a su cauce, el río va a volver al mar, el mar va a levantarse en, en, en, este, en humedad y esa humedad va a cargar las nubes y volveremos a tener ríos nuevamente, como lo hemos hecho siempre. Parece que todas las cosas suceden y suceden sin necesidad de que nosotros intervengamos. ¿Dónde nosotros podemos confrontar la vanidad, lo vano, aquello donde no tiene sentido las cosas? En primer lugar, en no tener conciencia de que las cosas que hacemos tienen una razón de ser. Personalmente pienso que la vida del ser humano no debe discurrir por discurrir, no debe ser tampoco tan programática que no tenga espacio para moverse en sí misma y poder atender imprevistos o aparentes o momentos en los cuales aparecen cosas que son necesarias de hacer o darle la atención debida. Por ejemplo, si tú tienes que levantarte a las seis de la mañana, pero el niño está llorando a las cinco. Y no, tú no quieres atenderlo porque tú dices que a las seis de la mañana te vas a levantar. Tampoco es así, porque tú tienes una necesidad que te está llamando en ese momento que es posiblemente tu niño o alguna necesidad que el presente puede convertirse en un asunto que tú necesitas atender. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el tiempo que dedicamos a las cosas que le dedicamos, como le dedicamos ahora, deben tener una razón de ser. Que no simplemente sea una atención superflua. Así como empírica sin interés, sino que tenga realmente una razón de ser, en el sentido de que lo hagamos con propósito, que lo hagamos buscando en algún sentido la razón por la cual nosotros hacemos eso. Por ejemplo, yo quiero, tengo comida en casa y quiero llevarle a mi vecino un poco de comida. ¿Por qué quiero llevarle comida a mi vecino? Quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque es un sistema ciclar, porque todos los sábados tengo que ir a la iglesia, todos los domingos tengo que ir a la iglesia, o todos los días tengo que ir a misa. Incluso aquellas cosas espirituales que tienen un gran valor, cuando se hacen sin razón, se convierten en vanidad, se convierten en algo que no tiene sentido, y por tanto, por tanto si no tiene sentido, no construye, aunque de alguna manera deja una huella, no construye en sí el propósito por el cual nosotros hacemos aquello que hacemos. Y creo que es muy importante para los seres humanos que tenemos la capacidad de razonar, desarrollar conciencia de aquellas cosas que queremos hacer. Porque si las cosas que queremos hacer no desarrollamos conciencia, es posible que tengamos después una situación en la cual nos demos cuenta que o perdimos tiempo o hicimos algo que realmente no era valioso ni tampoco era provechoso. En segundo lugar, desarrollar el concepto de conciencia nos lleva también a pensar qué o de qué manera yo me debo involucrar en una situación en la cual yo soy consciente que necesito o que debo o que de alguna manera se me pide hacer algo. Muchos de nosotros sufrimos de falta de sentido común. Yo muchas veces cometo ese error. De involucrarme en una situación en la cual para lo cual no fui llamado. Y porque soy voluntarioso, porque muchas veces soy intrépido, he cometido y cometo permanentemente esos errores. Pero tengo que aprender que las cosas de las cuales yo soy consciente también tengo que entender de cuánto a mí se me requiere de eso que soy consciente, que es o una necesidad o algo que yo tengo que hacer. Quiero ser muy pautoso en ese sentido, perdone la palabra pautoso. Quiero marcar la pauta. Primero, tienes que llegar a tener conciencia de que aquello que se hace tiene razón de hacerse. En segundo lugar, de qué manera te involucra a el hecho de que tú te sientas involucrado en algo, no necesariamente que eso es el involucramiento, es lo que realmente se requiere. Para eso necesitas el sentido común. El sentido común te va a permitir darte cuenta en qué medida eso que tú has visto que es realmente algo importante que hacer, te involucra a ti. Y ahí viene el gran problema. En que muchas veces nosotros pensamos de que cuando alguna situación nos involucra a nosotros, es solamente a nosotros. Y eso es una gran pena. Muchas personas se creen dueños de la verdad y creen que simplemente haciendo ellos aquello que tengan que hacer no le involucra a otras personas más. Que solamente es un asunto personal y que solamente compete a él No es así. En el mundo no vemos personas exclusivas dedicados para algo exclusivo. El todo es de todos. Las oportunidades son de todos. Y todos tenemos la capacidad de poder contribuir de alguna manera aunque sea un solo punto y muy pequeño, de algún modo a mejorar, a empeorar o a contribuir para el mejoramiento, o perdón, por el avance de alguna situación que nosotros queremos realizar. La conciencia de saber por qué hay que hacer tal o cual cosa es importante. Saber cuánto esto me involucra es también importante. En tercer lugar, es importante no solamente saber en qué medida esto me involucra, sino que tengo que tomar la decisión, no solamente al saberlo, sino de participar activamente en aquello que se ve que es parte de mi responsabilidad. Muchas personas son muy buenas diagnosticando. Muchas personas tienen la idea de lo que realmente se debe hacer. Incluso saben que parte de aquello que se debe hacer los involucra a ellos y lastimosamente se quedan allí. En muchos diagnosticadores de una situación que finalmente no les incumbe porque creen ellos que si bien es cierto, le toca a él hacer algo, no es el momento, simplemente no lo quieren hacer. Tomar la decisión de participar de algo es sumamente importante en la vida de un ser humano pensante como nosotros. Hace más o menos unos, unos tiempos atrás, comencé a pensar que mucha gente entendía la Biblia o que leía la Biblia. Y muchos de ellos no entendían las cosas así como... De manera muy natural y muy simple, como a veces lo explico yo aquí. Entonces decidí hacer el programa Reflexiones de la Biblia. Con Reflexiones de la Biblia tenemos más o menos, más de más de 200 sesiones o 300 sesiones, sesiones que ya hemos hecho. Y muchas personas me han escrito y me han dicho, me has hecho entender la palabra de Dios de manera sencilla. Yo pensé que era importante predicar la Biblia desde niño. Entendí que yo tengo conciencia de que mi labor es predicar la palabra de Dios. Y también creo que me involucra a mí hacerlo. Pero el hacerlo realmente, entrar en la axiología de hacer esa labor, tiene mucho que ver con la capacidad de decidir en función de esa, de esa conciencia que has desarrollado y por supuesto de la razón que has encontrado en ella y por supuesto también de cómo te ves involucrado en una situación como esta. Muchos se quedan simplemente en la conciencia. Muchos se quedan simplemente en saber que sí, debieron participar, pero no lo hacen. En realidad, para que tú puedas participar, tú necesitas aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser hechas lo más accurate, se dice, lo más correctamente posible a la medida de la necesidad que se te presenta y que sabes muy bien que te involucra. Muchos, muchos hoy en día lamentan situaciones que no tomaron en cuenta en el pasado, porque aún sabiendo que los involucraba, no tomaron la decisión. En mis clases de desarrollando competencias gerenciales con los gerentes en las universidades donde yo enseñé, siempre les decía, es importante, no solamente desarrollar conciencia, sino también aprender a saber que si yo estoy involucrado, debo saber cuándo, cómo y dónde tomar la decisión de involucrarme. Porque al involucrarte no te, no te quedas en el statu quo de, los, de siempre. Ah, no, sí yo sabía, pero en realidad yo no quise hacer nada porque sencillamente creí que eso no iba a funcionar. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, porque si no todas las cosas se convierten en vanas, vanidades, que no tienen valor, sabiendo aún que podríamos haber encontrado en ese algo de valor y alguna cosa que nosotros podríamos contribuir para que lo que estamos viendo o estamos constatando, no se conviertan en vanidad de vanidades, como dice el sabio. No sea parte de un sistema ciclar que pasa y pasa y pasa, y nunca nosotros hacemos nada por mejorar o cambiar la situación. Ahora, una vez involucrado, debe desarrollarse un nivel de conciencia tan alto de responsabilidad como para poder ponerle las ganas, el esfuerzo y, por supuesto, aquello que todos nosotros queremos estar satisfechos con lo que nosotros hemos dado, que fue lo mejor, que fue la dedicación plena, que fue la entrega total, que fue una devoción al hacer aquello que hacemos. Muy pocas personas tienen esa motivación, esa identificación para hacer con las cosas porque están llenos de prejuicios. Sus prejuicios son, son tan grandes que no les permiten realmente dar todo por aquello que creen que deben dar. Y ahí está uno de los grandes problemas por los cuales nuestras actividades o nuestras actitudes se convierten en, act en actitudes vanas, porque no consiguen el objetivo que procuraban. A pesar de que teníamos conciencia, a pesar de que nos involucraba a nosotros, a pesar de que hemos tomado la decisión de involucrarnos, cuando ya estamos en él, nos hacemos a un lado y dejamos la oportunidad de participar plenamente, de aquello que realmente valió la pena y por el cual hemos puesto el hombro para sacar adelante un proyecto. Dios en su misericordia nos capacita a nosotros a través de su palabra, como por ejemplo en este verso, a que no nos quedemos mirando el ciclo de las cosas, como sucede. Porque si nosotros simplemente miramos pasar las circunstancias, las cosas, Dios un día nos pedirá cuenta. Yo puse delante de ti una oportunidad. Yo te di la visión para que tú tuvieras que ver algo allí, pero no quisiste. Tu prejuicio te movió a quedarte donde estabas. Tu prejuicio te condujo a quedarte en el statu quo de la mayoría. Y nunca procuraste hacer algo mejor, a pesar de que sabías que eso te involucraba a ti y que tú podías hacerlo. ¿Qué cosa no puede hacer el hombre? ¿Qué cosa no podemos hacer realmente que no querramos hacer? Aún lo que no queremos hacer, podemos hacer. Hay una fuerza interior en el hombre para hacer cosas diferentes. Hay una fuerza en el hombre para buscar oportunidades, para poder vivir una vida con sentido, una vida con razón de ser. A veces preferimos el ocio. Está bien. Yo también me gusta mucho el ocio. Pero el ocio productivo, ese ocio que tenía Sócrates, Platón, Aristóteles, que vivían pensando en la filosofía, en la forma de pensar del hombre, en las actividades que el hombre tiene que desarrollar para vivir mejor, para tener productividad. Dios nos dio la capacidad de que las vanidades, eso rutinario, se conviertan en oportunidades para que nosotros podamos vivir con sentido y no solamente con sentido, sino darle satisfacción, no solo a nuestra vida, sino a todos aquellos que forman parte de nuestro entorno. Yo he cometido muchos errores por querer ayudar a otras personas. Y lo digo con toda sinceridad y sin miedo. No me digan Ay, que te crees, que eres una persona altruista, que, que te crees lo máximo. No estoy intentando hacer eso cuando digo lo que digo. Estoy intentando decir que siempre he tratado de ser voluntarioso y ayudar en lo más posible. ¿Por qué? Porque tengo en mi conciencia que el tiempo que pasa es tan corto que la vida se va y que si yo no aprovecho hacer las cosas que intencionalmente veo que yo me puedo involucrar y que formo parte de esa realidad y que de algún modo las circunstancias me piden que lo poco que yo pueda hacer quizás sea mucho para otros, no voy a dejar pasar la oportunidad y he cometido errores. Pero no importa. Aún esos errores forman parte de la razón de ser porque hago las cosas, porque tengo la intención, porque tengo la voluntad, Ahora, lo que sí dice el apóstol es que hagamos las cosas con limpia conciencia. El tener conciencia de las cosas que de algún modo están en el entorno como una oportunidad, el saber que yo me puedo involucrar en ella, el involucrarme en ella y el ponerle pasión para tener productividad me hace a mí darle sentido a las cosas que hago. Ya no tiene un sentido de vanidad. ¿Por qué? Porque ya soy consciente y esa conciencia me permite hacerlo de una manera. Pero aquí el apóstol nos aconseja de hacerlo con limpia conciencia. ¿Y por qué lo no menciono? Es muy fácil ser mal interpretado por otras personas. Es muy fácil que alguien piense que lo que haces, lo haces por algún beneficio personal. Que si bien es cierto, no es nada, nada de mentira, que las cosas que tú hagas siempre tienen un beneficio personal, altruista o no, y si es malintencionado, por supuesto, será un beneficio quizás material. Es importante saber que cuando tú quieras hacer algo, siempre habrá alguien que malinterpretará esa buena voluntad que tú tienes. Y eso no es culpa tuya. Eso es culpa del malentendido que manejan las personas con pensamiento tóxico en el otro lado de la frontera, en la frontera de la escucha. Lastimosamente el que el que emite una un mensaje posiblemente lo haga de buena intención, lo haga con todas las ganas de participar, con todo el deseo de ayudar, de formar parte de el, la transformación de algo, porque ve que tiene la capacidad o porque simplemente tiene la necesidad de la otra persona y la promueve. Sin embargo, debes considerar que en el otro lado hay personas, no quizás mal intencionadas, sino mal interpretando tus palabras. Cierta actriz dijo alguna vez que ella es culpable de las palabras que diga, pero no de lo que tú interpretas de mis palabras. Entonces es muy importante para nosotros entender también que cada actividad o cada situación que nosotros nos involucremos para ayudar para transformar ese sistema ciclar de las cosas y convertirlas en sentido y convertirlas en razón, siempre habrá del otro lado el prejuicio, la mala intención, la mala interpretación, el mal pensar, la desconfianza de las otras personas. ¿Por qué lo digo? Como si estaría seguro. Porque es el común denominador del hombre mirar algo positivo desde la perspectiva negativa. Es casi natural. Es casi este, eh, agravante el que la persona, cuando te digas una palabra, te digan, pero, oye, te, siente, te cuento que me siento bien hoy día, por ejemplo, pero, ¿qué te pasará más tarde, no? De repente te va mal. O sea, siempre estamos recordando aquello mal. Cuando hablamos de dinero, oye, si inviertes dinero en tal lugar, hoy si te va mal, siempre estamos pensando en que nos va a ir mal. Vete donde ese médico dice que ese médico es muy bueno, te va a ir bien, y si no me cura, siempre estamos pensando en el no. Siempre estamos pensando en lo negativo. Lastimosamente, todos aquellos que queremos hacer algo, siempre vamos a cometer equivocaciones, vamos a cometer errores, porque somos humanos. Pero lo que sí va a suceder si tú te pones a hacer algo, es que lo que es ciclar, lo que es vanidad, lo que no tiene sentido, en algún momento va a tomar sentido en tu vida. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque me parece que muchas personas, que estamos estancados en situaciones en las que realmente poco o nada hacemos por los demás. Y la razón es muy simple. Somos personas retrógradas. Estamos siempre pensando no caer en el error. Y con tal de no cometer errores no nos movemos y nos quedamos donde están. Yo decidí hace más de, más de 20 años cometer errores intentando hacer algo. Vamos a decirlo al revés, para que nadie sienta que estoy justificando mis errores. He decidido hacer cosas, y si en esas cosas que hago cometo errores, por supuesto restituirlas en la medida de las posibilidades, intentar de que mis errores no sean afectos a otras personas en lo más posible, y buscarle sentido a las cosas que hago. Ay amigos, vanidad de vanidades. Todo lo que está alrededor es vanidad, si simplemente pasa por tu vista, y tú no haces nada para mejorar. Este es el momento de pensar en la razón por la cual tú haces las cosas. Dale conciencia, hazte consciente de aquello que tú crees que es una oportunidad para ti, para que tú puedas entender que allí hay algo que te involucra. Y si entiendes que tú te involucras en algo, toma la decisión de involucrarte Y si lo haces, Ponle la pasión, todo lo que sea de tu, de tu alcance, para que eso sea posible y las cosas que logres salgan de lo mejor. Y si no salen de lo mejor, por lo menos hiciste algo y le diste sentido a tu existencia. No más vanidad de vanidades. No te muevas con falta de conciencia, con falta de voluntad. No ensucies tu mente con malas intenciones. Haz con conciencia limpia, como dice el apóstol, y deja que las vanidades no se conviertan en vanidades para tu vida. Estoy seguro que de algún modo, en esta experiencia que acabo de contarte y en esta alocución que acabo de hacer, has entendido de que si le encuentras sentido a tu vida, tu vida también tendrá sentido. Yo deseo que Dios te bendiga en esta mañana y espero que este mensaje te haya ayudado, porque Tú tienes, tú tienes la fuerza para cambiar tu situación y hacer de tu vida una vida con sentido, lejos de las vanidades. Un amigo de siempre. Reflexiones de la Biblia con Boris Darwin. Nos vemos el próximo sábado.